dor Empresarial SA son las 10:50 de la noche. Le damos la bienvenida al sorteo 70-18 de Superastro Luna para hoy lunes 8 de mayo. Nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado se aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo. O 100 veces lo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo zodiacal. Y aquí está el resultado ganador. Mucha atención. 7, 7, 2, 4 del signo Libra. Verifiquemos juntos el resultado ganador. 7, 7, 2, 4 del signo Libra. 77, 24 del signo Libra. Delegado de Coljuegos, ¿es correcto el resultado? Correcto. Felicidades a los ganadores y consulten los resultados en la página de Superastro, Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz noche.